El director regional nordeste de la Policía Nacional Olivense Minaya dijo este lunes que la entidad que representa está tras las pistas que den con los responsables de la muerte del joven Junior Félix Sánchez Agramonte, quien recibió varios impactos de bala de personas hasta el momento no identificadas, así como los responsables de herir en la cabeza a Cristian González en un hecho ocurrido en la noche del domingo en el sector Los Rieles.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 Señala que solamente había partido a la Policía Nacional al momento de que su No, eso político. es mentira. El, el, el, la comunidad completa dice que un elemento, un motor, dos elementos. No, dije no, que eso es mentira. Ambos hechos ocurrieron en el preámbulo del llamado a huelga regional, la cual en esta ciudad está siendo encabezada por el colectivo de organizaciones populares de San Francisco de Macorís. Yoani Cordero, NTN. Su noticiero regional.